Este lunes, clientes de la empresa Muné srl acudieron a la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte para presentar sus quejas ante la situación que atraviesan por fraude en la entidad. Nuestro dinero porque es el sacrificio de nuestro trabajo. Cuando nosotros fuimos a llevar ese dinero, a nosotros no nos recibieron con policía. A nosotros no nos cerraron las puertas y ahora nos están cerrando las puertas y no tienen ese lugar lleno de policía como que nosotros somos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas trabajadoras, por lo menos yo me encuentro de ese grupo, y nosotros lo único que queremos es que no nos sigan hablando tantas mentiras y que nos resuelvan, que nos den nuestro dinero. Y si no nos dan nuestro dinero, entonces el pueblo le va a demostrar a Mune quién es San Francisco de Macorís. Agregan que no confían en la versión ofrecida por la entidad, reiteran, estarán en cualquier escenario, exigiendo el pago de su dinero. Claro, nosotros estamos, los abogados de Mune dicen que nosotros no, no estamos como ahorrantes, eh, pero nosotros depositamos dinero para recibir un beneficio mensual. Entonces nosotros tenemos pruebas de cada uno de... ...de esos eh, certificados o como ellos lo llamen... ...o pagar ese simple... ...pero nosotros tenemos la evidencia... ...tenemos también hasta depósitos que se hacían... ...entre cuentas de los MUNED también... ...realmente ellos lo que han hecho es una táctica de, de, de... dilatación... ...porque tal como decía la compañera... ...al momento en que se fue a... ...se fue a entregar el dinero... ...nosotros nos recibían muy amablemente... Ahora mismo está militarizado eso, o sea, ya no te dan para tú hablar con el gerente, tiene que hacer anunciarte, o sea, no te permiten entrar a, a las oficinas, o sea, como si nosotros fuéramos eh, delincuentes, nosotros entregábamos un dinero de buena fe a cambio de unos beneficios, ve, fue eso lo que nosotros hicimos. El pasado viernes, en la segunda rueda de prensa ofrecida por los abogados de la empresa Monnet aseguraron que estarán honrando compromisos con sus clientes, luego de un proceso de reestructuración para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.